¡Carlo! me me está ¡Carlo! mi con más de 150.000 personas en la calle no puede ser reprimida de esta forma. Aquí hay responsabilidad de las autoridades que están a cargo, pero también del gobierno. Esta es una denuncia contra Sebastián Piñera, contra el ministro del Interior. Esta situación nosotros no la vamos a aceptar. Vamos a exigir que aquí se hagan responsables los que tienen que pagar costos por haber hecho esto en un acto pacífico y tranquilo de los trabajadores.